patos, patos, patos patos, patos, patos patos, patos patos patos, patos, patos, patos patos patos aquí estamos con portal 2. sean portales a otras dimensiones, sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui. Lo siento, no sé cómo se me ha escapado. En fin, era solo un dato interesante. Oh, el cubo de compañía. Mira, lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo oh, sí. si querés. Tranquila, voy a coger otro. Y este también lo desintegra, ¿verdad? No de acuerdo. Hoy, lo he desintegrado también. Tenemos varios almacenes llenos. No valen nada. Me alegro de librarme de ellos. Aquí había una especie de logro que ya hice, pero me apetece hacerlo. A ver sí. ¿Era ahí? Ostras, es... no, es este A ver, tengo que Meterme ahora con esto Sé que hay una forma de llevarte el cubo fuera. Lo pasa es que... Espérate un momento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 Hmm. Iba a hacer una comparación Pero no me sale nada ¿De qué tenemos mucho? ¿De qué tenemos mucho? En la siguiente prueba habrá redes de emancipación. ¿Las recuerdas? Te avisé en la última cámara que no tenía. Vaya. A ver. Dios, el ratón se me está... Ah. Oh, no. Otra vez las turbinas. Tengo que irme. Espera. Esta prueba sí que requiere una explicación. Te la resumiré. Pues eso, si tienes preguntas, recuerda lo que he dicho, pero a cámara lenta. Prueba tu capacidad de escucha. Ahora vuelvo. Mi capacidad de escucha. Mi capacidad... Mil mi capacipatos. Bueno, me empeño en quemarme. Quiero morir. Quiero morir constantemente ¿Quieres comerme? No, pero quiero morir y Eso es todo eh, El capítulo tres Estaba cerca Vale, sé que la vida es dura, pero... Pero para, o sea... No, no, no es para que... No es para que hagas eso, para, deja, déjalo Mira... No soy cómplice de esto Ah Ahora se va a meter con mi peso, como es... Lados. Oh, hola Siga ha pasado? Esta placa no anoréxica Bueno, eso no ha sido acertado maldito pájaro, maldito pájaro Muy bien no, de hecho, Chell no come Al menos que sepamos Ah Bueno, vale, Wesley No, para, pa No, vale Ya Por el momento lo pongo ahí ¿Dónde estoy? Oh, Dios mío ¿Qué cosa más rara me ha pasado en la cabeza? No preguntéis por qué este... Eh, este, esto, esto, este... Puzzle Sí, no sé decir puzzle, puzzle Lo he hecho un montón de veces En parte porque he dicho Voy a volver a pasarme el portal los. Y es como, no tengo ganas de volver a hacer el principio Voy a coger una partida guardada Y siempre tocaba esta Así que bueno Si no tocaba esta, pues tocaba otra Aunque eso creo que es que Más que evidente mm. Mm, Lo he hecho un poco pronto A ver Si, sí, puedo, puedo hacer eso estoy aquí. Mírate, surcando majestuosa los cielos, como un águila en un zeppelin. Buen trabajo. Un águila en un zeppelin. ¿Qué? Un águila en un zeppelin. Un águila en un zeppelin. Estamos a coña. un águila en un... un águila en un cepelín, un pez en un submarino bueno, oh, eso se ahoga ahí, ahí si no hay agua adentro o oh, se ha metido en acapara... la cámara prueba, desde la descomprensión la hace un día estupendo ayer vi un ciervo si resuelves la prueba quizás te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso para hablarte de nuevo de la vez que vi un ciervo Sí, vamos a sentarnos a hablar lados. Sé que lo estás deseando. Mucha Quedas muchas cosas que contarme. Haga ah, conmigo. Mmm. En fin, este también lo he hecho por lo mismo muchas veces. Aunque bueno, seguía sí, uh, más o menos avanzando. Eso es más que evidente. ¡Mío, mío, mío, mío, mío! ¡Pic! Mío, mío, mío. <risa> uh, aquí siempre me lío un poco. Eh... Ah, vale, sí, ya me acuerdo. No, vengo, vengo, ay, casi. No sé si veo dónde está, no llego desde aquí, verdad? Deja de mirarme de grados, a ver, oh, <ríe> Pof. culazo. Ni manía. La verdad es que, de, que de, las, de las canciones que hay aquí, las que más me mola es la de este lugar. No me digas. La verdad es que. No sé cuál es, o sea, me pregunto, supongo que esto será, saldrá en el Half-Life, pero me pregunto qué hay fuera de Aperture Laboratories ahora mismo. A ver. Sí, dejé el Half-Life 1 a medio. Y a ver si termino de pasármelo algún día. Estos puentes son haces de luz que conduzco desde la superficie. Si te frotas con uno, será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro, oh. pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. Sabes que, lados estoy deseando... revolcarme encima de esto Pero deseándolo hard. A ver que no me lía. Uy, no te pongas debajo. Ahora es que me había perdido otra vez. Había perdido la orientación. Eres un depredador, y estas pruebas tu presa. What? Cierto, no! Con Vuelve la siguiente prueba. ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón, has Yo. la respuesta correcta es nadie. Nadie es tan absurdamente cruel como tú. Exacto. No, exac no recordaba la frase. Tal cual. Buenas noticias. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto. Así funciona. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora. Pero no, si estoy levantada. No, ¡Toco! Estoy tocando la pared, me estoy restricando con ella. ¡Eh, eh aquí Hola. Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la puerta y ¿Qué? me ¡Ah! ¡Un, pájaro, ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Me encanta la relación de los robots con... Madre, no, los, ...los pájaros. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí muy pronto, te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo, cómo escapar. ¿Qué viene! Continúa, finge, finge que no me has visto. Mm, vale. con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. Ha hablado con una puerta. Era loca soy yo. A ver. Ay, Vamos allá Deja de mirarme Serio Deja de mirarme Bien hecho. Lo hiciste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe, en la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. Como eres tan descriptiva. En la siguiente prueba verás torretas. Las recuerdas, ¿verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah, no. Las odio. Solo serás tú en cinco segundos. Es verdad, soy blanca, lo siento. Qué bonito es todo. No me culpas. Yo a ti sí. Gracias. Bueno, vale. Este se hace así. Ahora. Y aquí hay que tener muchísima puntería. Hostia. Creo que... A ver, que lo vea bien. No, no está marcado. ¿O oh, sí? Vamos a ver si así, ahora sí, Lol, Lol. Bueno, guapa, ¿Tú quién eres? yo soy tu padre. Mira, ¡No! no me odies, <ríe> en fin. ¿Y tú? qué? Ven. Anda. Ahora. Ah, ah, sí, tengo dos cajas ahí. Eh. No hace falta que coge ninguna. Aunque puedo coger una torreta torretas no bueno torreta mala <tose> torreta mala ¡Ey! yo mirando a otros lados vale No dice nada. ¿Realmente son necesarias tantas pantallas de carga? Para mantener un ciclo de pruebas constante, simulamos la luz diurna a todas horas, y agregamos adrenalina al oxígeno. Tu percepción temporal podría verse alterada. La cuestión es que ayer fue tu cumpleaños. Ah, ¡Qué guay! Te gustaría saberlo. Tú déjame en paz. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Dios mío! No ataca el corazón. Esto es lo que más me cuesta. Por Dios. recuerdas que yo seré eterna pero tú vas a morir en 60 años o oh. pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado bueno más bien una operación de cumpleaños Obra, una operación bueno, técnicamente un experimento pero es un regalo confeti Me encanta el confeti. Experimental. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera, era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. En un de Francia. Error grave. Error <risa> grave. Qué coincidental. Oh. ¿Por qué? Pues porque soy una persona mala. O eso dice grado. ¡Ay! Otro que no me gusta nada hacer... Iban a hacer un concierto Pero se quedaron sin fans Los mataron ellos Vale, ya ¿Eh? No me miréis no, no sigo aquí mm. ¿Qué hago? No, no puedo No sé ni cómo Voy a morir ¡Bolos! Uy Soy muy mala jugando a los bolos no es nada personal No se me mata. Hola. Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico. He encontrado todos apellido. Hombre y mujer. Curioso. El mundo es un pañuelo. Sí, ¿verdad? Tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves ahí estás. ¿Sigues ahí? No ah. Busca, busca ¿Por qué te gusta tanto dormir? Torreta. Ah. Mierda.